Adrián, Adrián, Ari, ¡Adrián! ¡Adrián! ¡Adrián! ¡Adrián! ¡Adrián! Ari, es? ¡Adrián! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ari, Ari, Ari, Ari, Ari, Adrián, Ari, Ari, Ari, Adrián, Ari, Ari, Ari, no está bien, Adria Pero es que no se acuerda de absolutamente nada ¿Se acuerda de mí? No, Adria, no se acuerda de nadie Y lo peor de todo es que está dormida Adria es nuestra única solución Adria, Adria, Adria, Adria, Adria, Adria Es Adria, es Adria, Adria Ari! Es tu hermano, es Adria Soy yo Adria, dile quién eres La Adria Es el Adria Toma, Adria Abraza, abrázala, abraza Es Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado cuidado que Adria tiene miedo Adria, ¿tienes miedo? Sí Vale, máximo squad, Adria tiene un montonazo de miedo porque su hermana no tiene memoria Y Ari, ¿tú te acuerdas de Adria o no? Vale, pues Adria, creo que va a ser hora de irnos de aquí Vale, Adria, escúchame, ¿tú te acuerdas de Ari y de tu hermana, sí o no? Sí ¿Y tú quieres a tu hermana? Sí La quieres muchísimo, ¿verdad? Sí. Pero es que la cosa es que ella lleva más de, malditos, 7 o 8 días sin recuperar la memoria Es decir, no se acuerda ni de quién eres tú, o sea, no se acuerda de de, quién, de todos De absolutamente nadie se acuerda Ni de Nácar Ni de Nácar ni de nadie, Adria, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? No sé Yo creo que la única solución real es intentar hablar con Ari Intentar enseñarle fotos de Adria porque al final y al cabo es su hermano de sangre ¿A qué sí, Adria? Entonces a lo mejor Ari desbloquea el recuerdo de que Adrián es su hermana y recupera absolutamente toda la memoria. Mira Ari, no te voy a hacer nada. Mira, estos son absolutamente todas las veces que jugáis vosotros en la anterior casa con Adrián con un montonazo de juguetes y todo. También tenemos aquí justo cuando el calvo lo secuestró y, y le diste un super mega ultra abrazo a Adrián. O sea, eres tu hermano. ¿Te acuerdas de él o no? ¡Ah! Pero es que claro, tenemos un problema, es que Adrián no se entera absolutamente nada. que no Adrián? Al ser tan pequeño, claro, o sea, él no entiende la magnitud de que su hermana ha perdido la memoria Y yo le tengo que intentar hacer entender que él es la única persona posible y capaz de recuperar absolutamente todo Y a Ari tal y como la conocemos ¡A que sí, Adrián! ¡A que sí, Adrián! Cuidado, que te viene la serpiente por arriba y te revienta la maldita cabeza. Claro, tengo que jugar un poco con él porque si no va a estar súper triste Te reventamos, Adrián, viene la serpiente pero de repente viene la otra serpiente dentro de otra punta Y también te revienta, ¡pum! Me tienes que escuchar porque si no la serpiente Adrián pues se va a ir a por ti Y la verdad es que no nos va a hacer absolutamente nada de... no, Tío, Adrià. Eh, Bueno, no, no, no, no, ¿Qué quieres hacer con la serpiente, Adrián? Matarle O sea, quieres matar a la, a la serpiente Ah, y esta también, pero esta que te ha hecho Si esto es nuestra amiga, Adrián No, la sudadera. hombre, la sudadera la verdad es que no me gustaría que la rompas Entonces, Adrián, teniendo las dos serpientes Bueno, ya no tenemos absolutamente ninguna serpiente Es que eres un maldito maleante, Adrián Nos vamos a la piscina, nos vamos a la piscina Nos tiramos a la piscina, Adrián ¡Entra! Dos, uno, ¡Corre, vuela, Adrián! Que no, que es broma, Adrián. Oh, no sé si ha sido un abrazo de cariño o un golpe, vale. Entendió que es un maldito golpe. Vale, Adrián, creo que completamente me has aniquilado. ¡Te he ganado! Efectivamente. ¡Oh! oh. <risa> Uf, maldita sea, tío Es que la única cosa que va a hacer que Ari recupere la memoria Es este chiquitín de aquí O sea, es su hermano, o sea, se va a acordar del 100% Pero es que, claro, os voy a contar una cosa Que no se lo he contado absolutamente a nadie Y la verdad es que prefiero que esto se quede entre vosotros El caso es que cuando naciste, Adrián <ríe> Cuando tú naciste, cuando tú eras Nada, una caquita ¿Sabes lo que pasó, Adrián? Ari me cogió ahí. Efectivamente, o sea, Ari fue la primera persona En coger a Adrián en brazos O sea, normalmente lo hace la madre Pero en este caso, pues, lo hizo Ari cuando era súper ultra pequeña, entonces la cosa es que claro Quizás si ponemos a Ari Que Ari la, lo coja así, en plan de brazos Como lo cogió cuando él nació, pues a lo mejor Se va a acordar de él, así que suscribiros Al canal que es total, pero que totalmente gratis diario absolutamente todos los días a las 8 y 40 Suscribirse es totalmente gratis, ¿y cuánta gente No es suscrita al canal, Adrián? 60% Efectivamente, más del 60% de la gente que está viendo Este vídeo no está suscrita, así que únete a la Máximo Squad, suscríbete al canal, ¿y qué es lo que Tienen que darle también? El like Efectivamente, y ahora sí que sí, voy a dejar aquí a Adria. ¿Segundo, Adria? Vale. Y vamos a entrar a por Ari. Así que, Adria, quédate aquí un segundo y vamos vale. a ver cómo está Adria. ¿Cómo estás? ¿Adriá? ¿Adria? ¿Adria? ¡El ¡No, maldito calvo! ¡Eh, calvo! ¡Eh, calvo! ¡El maldito calvo! ¡Ven aquí! ¡Ven, ven, ven! ¡No! ¡No! ¡Calvo! ¡Calvo! ¡Calvo! ¡Dios! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? de reventar la maldita mano y me acaba de robar ¡Aaah! ¿Qué has hecho? ¿Qué ha pasado? Tito Calvo, me acaba de robar a Adrià, tío, en la cara ¿Que Calvo se ha llevado a Adrià? Sí, se acaba de llevar a Adrià y no se la ha llevado la maldita caseta, se la ha llevado para abajo ¿Para dónde? ¿Cómo que abajo? No sé cómo ha había... abierto. No sé ¿Por cómo qué está cerrado cómo... no esto? Sé... No sé cómo ha había... abierto la puerta, pero es que ya lo no podía podido Me ha reventado otra vez el maldito brazo, joder. Había bajado por aquí. ¿Por dónde se puede haber metido? Pues no, no sé, es mismo? que puede tener mil y mil túneles debajo de estas piedras. Es que, como para encontrarlo, y encima Adrián, que es pequeñísimo y no va a chillar ni va a hacer nada. Pero es que necesitamos a Adrián, Guille. Pero si no sabemos dónde ha ido, no podemos hacer nada. Es que Adrián es la única persona que puede hacer que Ari recupere la memoria. Ya, ¿y qué hago? ¿Quito todas las piedras para buscar túneles? Es que no lo sé, Guille. Pero necesitamos recuperar a Adrián. Es que además aquí es imposible que se haya metido. Es que maldito calvo. ¡Ah, oh, qué rabia, macho! Vale, tengo una idea brutal para recuperar a Adrián. Pero antes, Max, cuando olvides que la primera línea de descripción está hartamoda.com. ¿Qué tenéis un punto de de cosas para comprar y para ser los mejores Y ya os digo que son muy, muy exclusivas Así que si queréis formar parte de la Maximum Squad de verdad Pedírselo a vuestros padres que no os cuesta absolutamente nada e ir a comprar ya Y ahora vamos a la puerta con mi plan vais a flipar para Maximum Squad Salimos a la calle y hubo una chavala que nos dijo ¿Cuántos likes en este vídeo para que pueda entrar a tu casa? Harta, ¿cuántos likes si me dejas entrar a tu casa? 50.000 likes Y el TikTok ha superado los likes Así que habrá que salir Que oh, ¿Cuántos likes lleva ya el tiktok? 50 80, mil 80 likes, what the fuck? Oh, no. Vale, el caso es que tú pediste cuántos likes, 50 likes, ¿no? Vale, sí. likes. Para entrar a casa Pero te voy a proponer una cosa muy, pero que muy interesante Y es que vales a Franela con este arma Nerf. O sea, esa es mi única cosa que yo quiero que hagas, ¿vale? Que, vale. que cojas y ahora en el sofá Revientes a Franela, ¿vale? Vale. Entonces, mi única cosa que yo quiero que hacer es que vales a Franera en el sofá, ¿vale? Te presento a la chica que llegó a más de 50.000 likes Y le prometimos entrar a casa Ha llegado Ha llegado y, y lo ha superado Pero sí, pero sí. fue ayer <risa> Ya has cumplido <risa> tu sueño, ¿no? Sí, la verdad que sí Pues bueno, Judith, encantado Espero que te lo hayas pasado bien ese pequeño corto plazo que has estado dentro de casa Así Gracias. que nada, Judith, puedes dejar el arma Y puedes volver a la calle con tus amigos <risa> Encantada de conocerte ah... <risa> Y se murió ¿Hola? ¡Arta! ¿Qué haces ahí, maldita mente, Sergi? ¡Eso es Rodri! ¡Adiós! Vale, vale, vale vale. Esto es una auténtica maldita pirada Adrián, ¿qué te ha dicho el maldito calvo? Nada no, no. ¿Cómo que nada? ¿Y por qué te estás riendo? Porque me no sé y si me quiere. ¿De dónde has sacado, Adrián? No, estaba por ahí metido ¿Por dónde metido? Pues estaba por ahí detrás metido ¿Por ¿Qué? qué por ahí detrás metido? Ha salido cómodo aquí O sea, Adrián, ¿qué, ¿y qué hacías tú ahí? No lo no sé Creo, Maximum Squad, que justamente ahí están los malditos túneles del calvo ¡Y tú tío? ¡Maldito niño! A ver, yo he venido para ver cómo estaba Ari. Pues Ari, ahora mismo no, no, no está. Sergi se ha ido, se ha ido de colonias, la hemos mandado a un maldito hospital y ya está. Mira, lo siento, pero ahora mismo no la puedes ver. Te acompaña a la puerta que la verdad es que no, las no, cosas yo no están voy, yo, no feas, yo lo siento muchísimo, Sergi, pero Maximusquad, si queréis que mañana o pasado Sergi reacciona a todo lo que está pasando con Ari... Eh, pues... pero es que ya se Ari no tiene memoria Ya, ya sé que ya sabes que Ari no tiene memoria, Sergi Pero es que la cosa es que... Bueno, que te tienes que ir, Sergi Ya, ya, ya harás qué? cualquier otra cosa Lo siento, Sergio Pero la verdad es que las cosas ahora mismo están bastante, pero bastante feas Y no creo que tú pues tengas que <risa> interrumpir su tranquilidad Porque la verdad es que no mola mucho Así que, Sergi, muchísimas, espero que muchísimas gracias uh, Hasta luego, campeón uh, Adiós, adiós, adiós, hasta luego, hasta luego Y ¿te acuerdas de ese día? Y un montonazo, un montonazo de fotos que tenéis juntos También, al día. Yo ahora mismo me voy a salir del cuarto Tú despierta. no te preocupes si tiene miedo Y Entonces, si te asustas Me chillas fuerte en Marta Y yo me voy para ayudarte ¿Eh? Pero la Diana no, no me tiene miedo Yo es que soy su hermano Y le tengo paciencia Claro, pero es que ella ahora mismo ha estado Intento lo vale, guapo. Ya me salgo. Adi, Adi, soy yo. Tú estás jugando conmigo y pintando. Soy tu hermano. Yo pinto contigo y yo contigo. Y tiene las cosas que son tuyas. ¿Sabes que los, los juguetes que teníamos. Se acuerdan. ¿Se acuerdan? Soy yo, soy yo, Ari, porfa. Hola, soy tu hermanito. ¿No te acuerdas de mí? Ari, porfa. Jofi, no lo no puedo hacer nada para, para que se acuerde de mí. Pues bueno, voy a, a ver qué hace hasta. Adiós, Ari. Espero que te acuerdes de mí. ¿Sí? La la ¿vale? Ari, pues ¿vale? no la la escúchame. Levántate. Levántate de la cama. Levántate de la cama. Necesito hacer una cosa. Voy, doy unos cuantos pasos para atrás, pero tú levántate de la cama. Ya puedes confiar en mí, Ari. Sé que no te acuerdas de mí, pero yo te he estado cuidando todo este rato. Él es tu hermano es tu hermano de verdad yo soy tu padre, él es Adria Por favor, yo lo único que te pido, por favor, es que le, le cojas simplemente en brazos Ari, ¿quieres cogerlo? Vamos a pasar al plan C Suscribiros al canal Ari, lo voy a tirar. 3, 2, 1 ¿Adriá? Adrián. ari Adrián. ari ¿Adriá? Adrián. Adrián. Vale, estoy flipando, estoy flipando, estoy flipando, estoy flipando, estoy flipando Ari, ¿sabes quién soy? Sí Vale, ¿Real? Ya hemos peterado no. la memoria A recuperarla ¡Aria! ¡Ay, que no es escúchame, te acuerdas de mí, o ¿no? Sí, Arta ¿Quién? Arta, arta, arta, arta, arta ¿Cómo se llama mi perro? Max ¿Dónde estamos? Esto es mi mamá ¿Cómo se llamaba la anterior casa? Maximo How ¿Cuál es mi color favorito? El bueno, ¿no? ¿Cuántos años tengo? 19 ¿Qué año nací? 2004 ¿Qué día? 11 ¿De qué mes? Enero ¿Desde cuándo he perdido la memoria? Si yo llevo aquí un día ¿Cómo que llevas aquí un día, Ari? Sí, un día, ¿no? ¿Sabes cuántos días llevas sin memoria? Que llevas más de una maldita semana sin memoria Y has estado secuestrada por no sé quién en un maldito mes y medio, ¿Qué ¿Ano? dices, Arta? Vale He perdido la memoria yo? ¿Qué dices? ¿Cómo te vas a perder la memoria, Ari? Pero si no te acordabas de quién era yo ¿Estás loco? ¿Qué te... Madre Vale, no. no. pues estoy no ahora mismo Estoy pues ahora mismo no la cabeza. Sí, está el tonto de la cabeza, Ari sí. No Que hemos intentado todo Que ha venido un hipnotista, un doctor ¿Qué y todo Esto es Tú tonto, ¿qué? No me asustes ¡Adriás es el mejor! ¡Ay! ¡Ay! Ha sido obligado a grabar esta escena. Gracias por vernos. Y aprovechando que estamos súper, mega, ultra contentos y que Aria ha vuelto, vais a flipar con lo que vamos a hacer. Y es que hemos organizado una maldita firma de libros aquí en la maldita Máximo House. O sea, aquí vais a poder venir a esta casa. Vais a poder estar dentro de la casa, ver absolutamente todo, todo, todo, todo, todo. La caseta del calvo, a mí, o sea, todo. Decídoselo a vuestros padres porque solamente va a haber 500 tickets para venir y estar en la primera línea de descripción. Ir corriendo porque se van a agotar en cuestión de segundos. Y es muy exclusivo. Lo tenéis en la primera línea de descripción y toda la información está ahí. Nos vemos el día 15 a las 10 de la mañana en la antigua Máximo House.